Hola y bienvenidos estudiantes del de programa PASE. En el taller de hoy vamos a hablar sobre las medidas de dispersión para en protección del COVID-19, que es un taller enfocado en la estadística, principalmente el uso de medidas de dispersión. Me encuentro yo, el profesor Jaime Moraga, y quien, le, y quien me acompaña es el profesor Sebastiano Paso. Este taller tiene por habilidad fortalecer el pensamiento crítico, dentro de los cuales su objetivo principal es tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucran el análisis de datos estadísticos con medida de dispersión, el cual, si bien es un objetivo bastante avanzado, esperamos que al final de este taller logres tener un ápice o una idea más o menos clara de qué va enfocado el tema del uso de la estadística. El taller fue obtenido de una noticia que leí el año pasado con, con respecto al tema del uso de las mascarillas. Porque recordarán que el uso de mascarillas especializadas, como la que está usando ahora la mascarilla quirúrgica, no era tan común en ese entonces. De hecho, muchos de nosotros utilizamos mascarillas lavables o mascarillas caseras. Eh... Esta noticia trata sobre una investigación en la cual realizaron en, en una universidad norteamericana, estadounidense, eh, la Universidad de Duke, en la cual pusieron a prueba 14 tipos de mascarillas donde, donde el científico de esa universidad probaban las partículas de agua que atravesaban dichas mascarillas y veían cuáles eran más eficientes, o sea, cuáles atravesaban menor cantidad de gotas a aquellas que atravesaban mayor cantidad. Mediante qué experimento una cámara oscura con un, un láser verde y una cámara fotográfica de alta resolución. A continuación eh, vamos a ver un video el cual se encontrará dentro de la página del portal PASE que el cual te invito a ver para poder tener una idea clara de qué hizo este, esto, este grupo de investigación. Aquí tenemos las tipos de mascarilla usadas comúnmente dentro de las cuales tenemos de las más por así decirlo, especializadas, a las más humildes. Eh, profesor Sebastián, ¿tú recuerdas qué mascarilla utilizaba el año pasado, más o menos? Claro, en mi caso, bueno, el año pasado no había muchas quirúrgicas, así que lo que me ocupaba eran caseras, pero ya actualmente estoy ocupando de tres capas. Claro, eh, es de hecho lo más probable que muchos de ustedes que estén viendo el video también hayan usado mascarillas caseras y lavables para poder utilizarlas una y otra vez porque eran carísimas. De hecho, las mascarillas quirúrgicas eran imposibles de encontrar o eran muy costosas. Entonces, lo que, hizo, lo que hicieron en este, eh, en este ex, eh, experimento, en esta universidad, fue contar las gotitas de agua. Y estas las pasaron a datos estadísticos. Dentro de los cuales se ven distintos tipos de herramientas, que por ejemplo son la media de tendencia central o la media de dispersión. Pero antes de trabajar con media dispersión, tenemos que recordar qué son las media de tendencia central. Yo sé que muchos de ustedes manejan esta información, así que si la, si la conocen, pueden avanzar un poco más en el video. Para aquellos que no, es importante que se queden y lo recuerden, ya que es importante a la hora de trabajar con media dispersión. Dentro de las medidas de tendencia central que seleccioné son, a mi parecer, las más importantes, la moda, la mediana y la media. La moda es netamente el dato que más se repite. Por eso es que en esta campana de Gauss podemos encontrar que la moda está en el lápiz máximo de esta curvita que se ve acá. La mediana es el 50%, o vale decir, el dato que está en el centro de una frecuencia. Y la media, o también conocida como promedio, es la suma de los datos dividido por la cantidad de objetos. Pero si no te queda más claro, vamos a realizar un breve ejemplo de tipo PCU, tipo prueba. En el cual tenemos la siguiente información. Tenemos las edades de un grupo de amigos. En el cual tenemos nueve amigos. Que tienen distintas edades. Lo primero que vamos a ver es la moda. La moda, como recuerdan, son el dato que más se repite. Y como podemos observar, tenemos 2.14, 3.15, 1.16, 2.17 y 1. 18 Así que por lo tanto... El dato que más se repite es 15. Podríamos decir que la edad del grupo de amigos que más está presente o que más se repite son 15 años. Profesor, ¿y si en este caso, por ejemplo, el 14 también se repitiera tres veces? Ah, ok. Bueno, eso es algo común dentro de la estadística. Si tenemos, por ejemplo, que 14 también son tres al igual que 15... A esta, a este, a esta medida de tendencia central se le conocería como una moda bimodal. Ya sé que no hay mucha creatividad de parte de los estadísticos y matemáticos, pero ese es el efecto que ocurre. Lo mismo pasaría si hubiera otro 17, ahí sería trimodal. Y así sucesivamente con estos datos. Pero en este caso estamos con en presencia de una sola moda, que sería el 15%. Ahora, la siguiente media de tendencia central es la mediana, que la vamos a escribir como ME, y es el dato que está en el centro. Si nos damos cuenta, aquí tenemos cuatro datos, o cuatro edades, y aquí tenemos otras cuatro, y la que encontramos en el centro es el número 15. O sea, nuestra mediana es el número 15. Esta media de tendencia central, si bien son utilizadas y son importantes, no es la más utilizada dentro de los estudios. Ya que la que más se utiliza y la que más se usa como punto de comparación es la media o el promedio. Que es, como lo indica la fórmula, una sumatoria, es decir, una suma de todos estos datos dividido por la cantidad de objetos, que en este caso serían los amigos. Es decir, que tenemos que sumar el 14 más el 14 más los 315, más el 16, 17 y finalmente el número 18, que sería la edad de todos los amigos y dividirlo por la cantidad de amigos, que en este caso eran 9. Si sumamos toda esta cantidad nos daría un total de 141, como la edad o la suma de todas las edades de los amigos dividido por la cantidad de ellos. Y esta esta división es 15,6 periódicos, en la cual uno puede, uno puede interpretar de que aproximadamente la edad, de lo, la edad media de este grupo de amigos es 16 años. Este dato o esta medida tendencia central nos va a servir más adelante para poder comparar en dónde están ubicados los datos con respecto a a dónde está, si están lejos o si están cerca de la media tendencia central. Esto lo vamos a ver más adelante. A continuación, vamos a enfocarnos ahora en el tema que, que compete este taller, que son las medidas de dispersión. ¿Qué son y para qué se utilizan? La definición por libro dice que la dispersión se define como el grado de distanciamiento de un conjunto de valores respecto de su valor medio. Como notan. Eh, mencionan que respecto a su valor medio, es decir, que lo comparan al dato que obtuvimos anteriormente. Y eh, dispersión se define como el grado de distanciamiento. Aquí tenemos otra palabra conocida, distancia. Por lo tanto, podemos definir que la media dispersión es la distancia de los datos, porque los datos están todos ubicados en sus sectores, con respecto a su valor medio, o sea, qué tan lejos, qué tan cerca están estos datos. Esa información es súper importante a la hora de analizar gráficos, ya que nos permitirá conocer ciertas variables que están lejos de la media y que son súper importantes a la hora de tomar decisiones. Pero esto lo vamos a analizar con calma más adelante. Aquí tenemos la media dispersión, principalmente esta se divide en cuatro. El rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para este taller no trabajaremos con el coeficiente de variación. Como les decía, la dispersión puede ser pequeña, como pueden ver acá, que está bien cerca de la media, que sería esa línea azul, o grande o alta, como dice por ahí, que es cuando está más alejado de la línea azul o de la media. El rango. El rango, nuestra primera media dispersión, es la herramienta básica que se utiliza, ya que el rango es solamente la diferencia, es decir, una resta. Entre el valor máximo y el valor mínimo. Aquí, por ejemplo, en esta producción de microchips, tenemos que el rango equivale a la resta entre este valor máximo que es 49.000 y el valor mínimo que es de 10.000. Es decir que su rango es aproximadamente 39.000. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de esos 39.000 vamos a encontrar valores. Ahí es donde viven nuestros datos. O también tenemos ejemplos más clásicos como una serie de números donde podemos buscar el número mayor, que en este caso es 12, y darle o restarle el número menor, que en este caso es el 3, dando un rango de 9. ¿De qué manera se grafican las medidas de dispersión? Yo sé que muchos de ustedes conocerán eh, este tipo de gráficos, los gráficos de barra, pero este tiene una particularidad, aquí este tiene la presencia de la media, y claro, indica qué tan lejos o qué tan cerca están estas barras o la altura de estas barras con respecto a esta línea. Eh, esto se conoce como un histograma de dispersión. También puede ser utilizado para barras acumuladas, con, como pueden notar. Donde esta, barra, esta línea negra, esta curva, es nuestra media. Pero lo común y lo normal para este tipo de media dispersión es trabajar con los diagramas de dispersión. Esta es la forma más corriente o más común de encontrar eh, la información cuando se quiere eh, tomar en cuenta esta medida de dispersión. Eh, vamos a ver en adelante, más adelante unos ejemplos básicos de ello. Pero antes, trabajaremos el análisis de gráfico del cual les mencionaba en la noticia del tema de las mascarillas, donde se entregan este tipo de gráficos, un montón de este tipo de gráficos en realidad. Pero. Siempre consideramos dos variables, la independiente y la dependiente. En este caso, la variable dependiente son las cantidades de gota que atravesaban la mascarilla. Y la variable independiente es el tiempo, ya que ellos consideraban que los primeros 30 segundos es la importancia de la eficiencia de la protección de tu mascarilla. Entonces, podemos notar que en este gráfico existe una barra anaranjada que está mucho más marcada que en este caso sería la media, y también una nube, una nube más difuminada, que en este caso sería puntos o datos que están más lejos o más cerca de nuestra media. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para saber qué tan, dos, qué tan eficiente o qué tan confiable son estos datos o son estas mascarillas para protegernos de la propagación de enfermedades como el COVID-19. Este diagrama de dispersión que observan es un diagrama de dispersión básico, en el cual podemos observar dos variables, que es el porcentaje de grasa y el índice de masa corporal. Imaginemos que un profesor de educación física necesita esta información y les pide eh, que les traigan resultados a todos sus alumnos. ...donde, claro, se concentra la mayor cantidad en un índice de masa corporal bajo... ...con un porcentaje de grasa más o menos bajo y apropiados. Pero tenemos casos muy aislados, por ejemplo, este alumno que tiene el índice de masa corporal alto... ...y un porcentaje de grasa promedio, mientras que hay otros que tienen un índice de masa corporal bajo o medio... ...pero un porcentaje de grasa mucho mayor. Esta información es de suma importancia para el profesional de la salud o el profesor de educación física ya que nos dice que hay ciertos alumnos que necesitan eh, ciertos cierto cambios en su rutina de ejercicio o en su alimentación. Estas utilizas son las que llevan a tomar decisiones. También tenemos un diagrama de dispersión mucho más avanzado, que estos son mucho más complejos, que principalmente están aquí para demostrarles algo. Aquí podemos observar que la línea media de población dentro de los estados de Estados Unidos, eh, cinco estados norteamericanos, está dentro de los 50.000 habitantes por ahí, antes de, antes de, va, va bajo los 100.000 habitantes, pero tenemos sectores donde hay una concentración de habitantes gigante, arriba de los 400.000, que donde podemos suponer hay ciudades o super superurbes ubicadas ahí, pero claro, si tomamos solo el dato de la media diríamos que no hay tanto habitante en esta zona, pero si tomamos estas estas variables pequeñas aquí y esto, encontramos ciertas sorpresas, por lo tanto es importante tener esa sutileza en cuenta. Aquí del estudio tengo, tomé tres diagramas de dispersión, tomamos tres ejemplos, que creo que Sebastián concordará, que son las mascarillas básicas que existieron o existen actualmente. Por ejemplo, él mencionaba que tenía mascarillas caseras, que yo también las tuve, la bufanda la, la escribí más que nada porque he visto gente que se sube al transporte público con solo una bufanda o un cuello polar y con eso les basta para decir que ya, llevan, ya, ya están protegiéndose contra el COVID. Y bueno, la quirúrgica tricapa que es la mascarilla más común vista actualmente. Quiero que noten que los gráficos indican la cantidad de gotas que atraviesa junto con el tiempo. Y si se darán cuenta... Las gotas que atraviesan en la mascarilla casera son mucho mayores que la mascarilla quirúrgica, pero no son tantos como la bufanda. Así que por lo tanto vamos a analizar estos gráficos más adelante y comparar si estos funcionan o no. Ahora, vamos a trabajar con la media dispersión a modo de actividad, que es lo que van a hacer ustedes más adelante en la actividad en el cual analizamos esta imagen que fue obtenida hace muy poco tiempo, la verdad, hace dos meses atrás, donde un grupo de personas de una aldea de la India volvía a trabajar a las ciudades por escasez económica. Si se darán cuenta, estas personas no cuentan con medidas de protección apropiadas, ya que se cubren con bufandas, eh, trapos o mascarillas caseras e incluso algunos que utilizan mascarillas quirúrgicas. Bueno, hay otros que no utilizan nada de nada, pero siempre los hay dentro de las cuales analizamos este grupo de personas y los dividimos por los tres tipos de mascarillas que más se observaron, que en este caso sería la mascarilla casera, las bufandas o trapos que están utilizando, o las mascarillas quirúrgicas, que más de alguno utiliza ahí. Eh, se contó este grupo de personas, y se va a realizar lo siguiente. Recuerden que antes de trabajar con media dispersión, tenemos que encontrar su medida de tendencia central. Y para ello, vamos a analizar los siguientes datos. Tenemos la media, que es lo que queremos calcular, pero en este caso vamos a calcular la media ponderada, es decir, una multiplicación entre la cantidad de personas que lleva bufanda y su porcentaje de eficiencia. Como estamos trabajando con cálculos, no es necesario que trabajemos con esta variable, esto lo podemos escribir al final, pero no olviden el tema del porcentaje. El siguiente dato son las 10 personas que llevaban puesta una mascarilla de tipo casera con un 60% de eficiencia. Esta eficiencia vale decir que es extraída o interpretada de los gráficos que se encontraron en el estudio. Y lo tenemos que dividir por la cantidad de personas. Bueno, varios de ustedes pueden sumar uno por uno o basta con eh, sumar la cantidad de cada tipo de mascarilla y nos daríamos cuenta que la cantidad de personas es 40%. Entonces, realizando los cálculos rápidamente, obtenemos que la media es 25 por 30, es 750, más 600, que sería 10 por 60, y más 5 por 90, que serían 1800 en total. 1800. Y esto se divide por la cantidad de personas, que en este caso serían 40 dándonos una eficiencia de protección de un 45%. Esta sería la eficiencia de este grupo de personas en promedio o en media. Pero o sea, vamos a ver qué ocurre a continuación. Aquí tenemos los cálculos ya hechos para aquellos que lo, puedan, lo quieran mirar. El primer, la primera medida de dispersión que trabajaremos será la varianza. La varianza es una media dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a la media. Básicamente, establece qué tan lejos o qué tan cerca están estos datos respecto de la media, que es lo que calculamos anteriormente. Existen dos tipos de cálculo, que ya sean para datos agrupados o para datos no agrupados. En este caso, trabajaremos con los datos no, agrup no agrupados. La varianza... Tiene esta característica de analizar qué tan lejos, qué tan cerca están, qué tan diferentes son los datos respecto de su valor medio. Y esta se eleva al cuadrado. Sebastián, ¿tú sabes por qué elevamos las cosas al cuadrado en, los en este tipo de fórmulas? Uh, bueno, si me guío por la diapositiva, acá indica que las distancias son positivas. Así que quizás sea por eso. Claro. De hecho, trabajamos con distancia positiva, chiquillo, porque es muy raro que alguien diga, oye, viajé menos mil kilómetros hasta Santiago. No, es eh, muy, muy poco probable. Las distancias normalmente se trabajan positivas para que estos datos no se cancelen entre sí. Es decir, que un valor muy negativo no cancele a un, a un valor positivo y no perdamos información. Ya que como traba, queremos trabajar con, la, con el mayor realismo posible, no tenemos que obviar información, no tenemos que cancelarla entre sí. Por eso trabajamos con datos positivos. Entonces, del ejemplo anterior, hemos realizado esta, tipo, esta tabla, donde indica la cantidad de personas y las mascarillas que ya han puesto, qué tan eficientes son. Y trabajaremos con la varianza, que es la resta entre la eficiencia de la mascarilla, ya sea la bufanda, la casera o la quirúrgica, menos el promedio, que recuerden es 45. Lo cual nos da la siguiente, el siguiente cálculo. 25 personas que utilizaban la mascarilla de bufanda, que tiene un 30% de eficiencia, menos el 45% que era el promedio que obtuvimos. Lo mismo para el resto, las 10 personas que utilizaban mascarillas caseras con un 60% de eficiencia, menos el promedio que obtuvimos que era 45. Entonces, realizando los cálculos y, de, y recordando elevar al cuadrado, porque se dan cuenta de ese menos 15 queda como positivo... Y ese 15 también queda como positivo, de hecho son iguales. Podemos calcular que su porcentaje de eficiencia es de un 450%. Lo cual es bastante raro. Yo no puedo decir que la eficiencia de un grupo de protección de un grupo de personas es de un 450%. Es muy alejado a una respuesta normal. Para ello utilizaremos la siguiente media dispersión, que es la desviación estándar. Esta nos sirve principalmente para saber qué tan agrupados están los datos respecto a la media. Eh, muy parecido a la varianza, pero esta tiene una sutileza, ya que nos muestran cómo se distribuyeron estos datos. O sea, si están cercanos a la media o están más alejados. Y se darán cuenta, para los que estén más, uh, estuvieron más atentos, la fórmula de la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y nada más que eso, o sea lo que tenemos que hacer nosotros es calcular la raíz cuadrada de lo que obtuvimos anteriormente, o sea, de ese 450%. Y nos daremos cuenta que la eficiencia, o la, eficiencia, la dispersión de esa eficiencia, es de un 21% aproximadamente. Vale decir que si tenemos el 45% acá, tenemos que este es un 21% más eficiente o puede ser un 21% menos eficiente. Dependiendo de la persona que utilice el tipo de mascarilla. Estos datos son importantes para saber qué tan confiable es la protección de un grupo de personas. Y esto mismo fue lo que realizó la Universidad de Duke con las mascarillas, ya que ellos analizaron qué tan eficiente eran, en tanto en promedio como en dispersión, como media dispersión. Como aquí podemos observar, existe el gráfico. La eficiencia dicen ellos que es bajo un 80 está correcto, quizás hay poco riesgo de infectarse y bajo un 40 es seguro. Y claro, podemos observar que este gráfico muestra la media como puntitos, pero también muestran esto, estas esquinas, esas como, por así decirlo, como bigotes que tiene, que es donde están ubicadas cada una de las, de las personas, porque no todas las personas tenemos la misma respiración, no todos salivamos igualmente. Así que por lo tanto hay cierta diferencia entre una y otra. Hay que recordar que la información es importante saber analizarla y saber de dónde proviene. Existen, existieron cierto grupo de personas, que son cierto grupo de antimascarilla en Estados Unidos, que decían que la bufanda tenía el mismo nivel de eficiencia en promedio que el resto de las mascarillas y si me podés ayudar un poco Sebastián ¿eh, ¿crees que estas personas estaban en lo correcto? a mi parecer diría que no ya que hay una parte por ejemplo que sí se considera como segura pero una gran parte que no exactamente Sebastián, lo que pasa es que claro, podría decirse que en promedio es seguro, pero ¿qué pasa con esta persona? esta persona ya no está seguro de hecho está sobre el promedio de no utilizar nada bueno, hay otros que realmente igual les sirve, pero no es, un, no es un método útil de defensa contra una enfermedad, algo que sí te sirve o no te sirve a veces, ya que, como sabemos, para protegernos del COVID, tenemos que no propagar la enfermedad. No basta con que una persona utilice la mascarilla, va, tienen que todos utilizar la mascarilla para que funcione. Y lo mismo ocurre con los cuellos polar, Los cuellos polar en realidad, serio, cero a con, Aconsejable porque está en promedio sobre la media de no usar mascarilla y muy poca gente está acá dentro de los niveles seguros, casi seguro, porque bajo el 40% era seguro. Y claro, ahí hay harto que analizar, harto que mirar, así que por lo tanto es importante que miren esta información y juzguen por sí mismos qué están leyendo, qué están recibiendo. Eh, lo mismo ocurre con ciertos casos que más de alguno habrá visto, que es una moda de reflexión y ya finalizando el taller, donde hay gráficos que se muestran en medios de información oficiales, que están alterados o quizás están errados, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, y claro, no representan realmente la realidad de lo que ocurrió eh, en ese entonces. Así que con esa reflexión espero que eh, les tengan un buen día. Y muchas gracias Sebastián por estar presente en la grabación de este video.